Mira, weón Mira, escúchame bien, concha tu madre Escúchame bien, weón Te voy a decir un par de verdades, weón Ah Un par de verdades te voy a decir Así que escucha, weón Para la oreja, weón Tonto Weón La fuerza de gravedad es 9.8 ms al cuadrado, weón Y esa weón te la mando a decir Que se estrenó en 1997, pero en Chile fue en 1998, güey, en febrero. ¿Sabías, wea de seguro no, puedo seguir ignorante concha de tu madre, ¿Ah? Un par de verdades te voy a decir, güey. Tú sabías que el 90% de los que nacen pobres mueren pobres porque más, in por más inteligentes, güey, y trabajadores que sean, y que el 90% que nacen ricos Sean, como tú. Por eso deducimos que la meritocracia no tiene ningún valor, pues, weón. ¿Ah? ¿Sabés quién dijo esa weá? ¿Tú sabéis quién dijo esa mierda? Joseph Stinglitz, pues, weón. ¿Ah? Premio Nobel de Economía, por concha de tu madre, ¿sabés esa weá? De seguro no, pues, weón, si tengo que llegar yo a decirte un par de verdades. ¿Qué claro?